Caballero, buenas tardes. ¿Es cierto que le afectó mucho vivir al lado de no. los bomberos? No, para. No. Dale pulgarcito arriba, comentamente a arte. ¡Latinol!